Hola gente amores ¿cómo están? Hoy vamos a seguir viendo los videos de Mirko eh, No, no hijo de Marley Me estoy refiriendo a Mirko, mi amigo Y ese es el más Así que esta es la parte 2 Así que vamos a continuar con Hola y pedón, Que hace mucho que no vemos Y corriendo video ¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo estás? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bueno, en este caso estamos en nueva apertura para el canal. Y bueno, eh, mi canal anterior es el Matrix Rata YouTube. Pueden entrar si quieren, pero... Ok, yo al principio no sube nada de eso de Mirko, de su canal Matrix Rata. Pero, nada, no, es... eh, Los videos ya no están disponibles, lo quite. Y ahora voy a hacer uno nuevo, con más edición, más cosas. Esto lo estoy grabando con la webcam. Y a ver, les quiero mostrar acá. Le puse esto para que no me ilumine tanto. A ver, ahí se los muestro. Acá está mi iluminación. ¡Muy brillante! Ah, muy brillante. Es básicamente... ¡Está poseído! ...un foco. Y yo le puse esto para colocar pelota de tenis arriba. Pero creo que es básicamente lo mismo. Lo voy a volver a dejar. Ahí está. Y bueno, eso era lo que le quería decir Ah bueno, chau, vamos a ver uno que lleva a mi hermano haciendo la tarea Y yo comiendo galletas, así que vamos Hola Siento Seis, Consumase a tu hermano que está haciendo la tarea Y vos comiendo galletas Mi amor Es como algo así Y sí es como eso me pongo ansioso, me pongo ansioso si no contas. un tazón de mis Frosty Flop. Ok, está haciendo una serie de escandalosos, de me pongo ansioso directo como un tazón de mi Flop. ¿Decirlo de nuevo? 6 Dijo 3 menos 9 es 6 Genio No te das cuenta que el 9 menos 3 ver, Es 6, no 3 menos 9 Si, Joana Esta poniendo de leche Va a ser un tipo alfajor No sacará está poniendo la cédula de chile cédula de chile lo va a mejor se la comió yo en su caso había hecho le pondría una galletita más y le hubiera puesto la tapa como al mejor ahí está todo troll haciendo la bueno lo siguiente que vamos a ver es eh, el anteúltimo que vamos a ver hoy será cómo es que descargar videos de música de YouTube, Windows y and Android y Mac en todo caso. ¿no? Así que vamos a ver. Hola amigos de YouTube, hoy les voy a traer un tutorial de cómo descargar videos de YouTube completamente gratis y sin instalar nada. Ah, Ahora bueno está solo bien. desde teléfono como desde. desde de computadora, lo el único requisito que necesitamos para usarlo en el teléfono es que tenemos que estar viendo YouTube en Google Chrome o sea, descargar o tener el navegador Chrome en el teléfono y ir Pero, a Android, ah, a no, no, no dijo teléfono normal, no vamos a poder eh, ver la urn, o sea suscribirte acá arriba para poder hacerlo ok, lo primero que vamos a hacer vamos a buscar un video de YouTube, a ver por ejemplo eh, busco mi canal, el matrix hay el poco de mayúscula el uh, entramos al tiene windows 7 y lo que vamos a poder hacer es que tiene este? windows 7 la mía de acá es, como pueden ver el teclado es windows 10 porque nos mejoraron la compu y hablando de eso Van a mejorar, revisar este compu pero no van a ver un Minecraft educativo, o sea, es en serio! Sí. ¿Ustedes quieren descargar sí. música? ¿O si sea, sí. no descargar el video, solo el sí. audio? Lo que ah, hacer si es no escritor, es que recuerdo, yo bajarlo, me a mi porción que yo un video es. de mi primo dicen que se de decir estatuas, pero no le sale. Ok lo que tenemos que hacer es ir a la parte de arriba y al lado de donde está el ah, triciclo de el chico estatua el chico estuata estuata w punto pasando el punto al lado de la y adelante del punto vamos a poner s ¿Sí? s Después le de buscamos aparecer una pestaña donde podemos descargar... Super Salvador descarga YouTube YouTube. de YouTube. Acá, Acá está. Perfecto. Donde vamos a poder descargar todo. Podemos descargar la versión para Chrome o simplemente descargarlo... ¡Qué coincidencia! De... Esa, esa página, 4.NET es la que yo dejaron las cosas necesarias para mis videos. Lo cual, si vos miro este video, te recomiendo muchas mucho de esto para poner tus cosas y editar bien si es que editar los videos, obviamente quiero vender yo la instalé para ¿Está? youtube se lo voy a mostrar acá está podemos descargarla en el mp4 360 que es la calidad y el audio que tiene o si no... Simplemente descargar el, el, ¿cómo se llama? El audio, pero yo en este caso, YouTube. voy a descargar todo. Acá se puede descargar, pues, se puede hacer ahí, tipo, descargarlo en Windows, pero nosotros lo que queremos hacer es usarlo. descargamos y podemos ver que ya se nos está instalando, para poder ver. O sea, en el teléfono pon una marca para verte la opción, opción de descargarlo o como O sea, música, quién no sabe que eso es la descarga, solo está la opción de descargarlo como no, video. Eso parece un de descargarlo como video y un completamente esponja el celular, muchísimo se le está me gusta y una carita y bueno, con dientes ahí, ¿no? video ¿no? Obviamente si les gustó video. no van a dejar sus likes. Bueno, nos vemos. Chao. ¡Estuata! Chico dice, ¿se acuerdan que se quedó así? <risa> bueno, se acuerdan que el chico dice está estuata, ¿no? Y una vez me estaba yendo, y el y el primo Mirko lo viene a decir y después yo no me di cuenta. Me di cuenta cuando ya estaba editando el video, la puta, no, espera, espera, espera. Una cosita, una cosita, vamos a ver. Ah, a ver, según acá lo que dice, dice: No, mi primo no sabe con B corta. A ver, no es que yo no sé, a ver. no, no, no, la verdad. O sea, o sea, sabe con B corta es guardar en inglés, no sabe y este creo que es el último que vamos a ver. Se llama Skyward con Troll Y bueno, yo no sé, o sea, tengo pensado subir algo de Minecraft, pero yo tengo algo de miedo por los comentarios. Bueno, yo que me importa los comentarios, solamente que eh, cualquiera se venga solamente a llamar la atención por los insultos. Pero bueno, yo estoy en el apoyo del Matrix Lord y espero que siga creciendo como lo estoy haciendo ahora. Vamos a ver el video. ¿Te Nadie. estamos en la El estamos en El hack en hack en la en Max, el hack máximo, el hack bajo Max, XAM, XCAG, LE, genial, no, y la contra Dragon Noch? no, es en serio, usa hacks a alguien, en la isla negra, a ah, bueno un par de islajes de voz que vos echaste en como 5.0 mil días más. Creo que vos yendo para atrás es no para rápido, no, yendo para adelante con arriba. ¿Ves la isla negra que está por ahí? Ah, no, de... no, la isla negra. Ahí veo una isla negra. A dos islas. Hay una persona y a una isla hay dos personas. ¿En serio? Okay. Me solo partía así, ahora hay cuatro. Mio. La descripción que me dijiste antes. Ah, sí. Recuerda que voy a dejar el canal de Tuto Totorina en la descripción. Totorina le estoy diciendo que los suscriptores del Matrix Club, los Dios, nada más. Miren, yo lo conozco, es un amigo mío, de eso dos? y recibimos sus videos, no por criticar, solamente para ver y disfrutar Tengo dos cuentas premium y una cuenta de ellas no me el libre LibreCraft Vamos, no, me mató Hago Vamos Ah, él también no dijo partida. que va a dejar la IP y todo eso en la descripción y no lo dejó Y ya estamos en otra partida, estamos en mapa al, menos, de al menos, yo lo vi así, ¿no? La isla negra, ¿Qué es? que racista La isla negra junto a la isla blanca oh, sí. <risa> Y a tres Acabo islas Acabo de morir, morir, a... bueno. morir. ¿Quieres que me muera la para... Forma más de todo ¿Qué fue eso? ¿Haciendo un puente? <risa> Okay. Son buenísimos, hace, hace un corte y necesitas o algo así. Por tonto. Bueno, estoy en tu Todo El video por hoy. Y espero que les haya gustado. Espero que todo eso. Y espero que vivan los novios. Chau. Bye.